Asko, bueno, lehenengo eta behin utziko idazue, minutu batetan, badaere, eskerrak eh, emate, hau zu eskertsu, nagoelako, batetik eskertsu zuekin, gaurko arratxalde honetan, ostira arratxalde batean, onaino eh, Urbilce agatik, meritu batuta, espero duda da gero, en fin, denen artean, pote bat gutxienez elkarrekin hartu Alisatea. izatea. Agradecido, por supuesto, muy agradecido además a quienes se han currado esta lista espectacular, formada por hombres y mujeres, por personas comprometidas y diversas, pero con un mismo objetivo común, el de traer a iruña una bocanada de aire fresco. Agradecido también, por supuesto, a quienes pensasteis en algún momento que merezco estar encabezando esta lista impresionante. Bueno, yo ahí creo que os habéis colado un poco, pero... En fin, se hará lo que se prueba. Siempre he dicho, me lo habéis oído muchas veces decir además, que no soy más que un profesor que, que llegó a la alcaldía por pura casualidad y además una persona que nunca soñó con otra cosa que ser profesor. Y si algún mérito tengo, desde luego probablemente sea ese. Pero también tengo que confesaros, por supuesto, que puestos a tener que ser otra cosa que lo que habías pensado, lo de ser alcalde de tu ciudad... Es una cosa realmente ilusionante, sobre todo para las personas que queremos a nuestras ciudades como yo, desde luego, quiero a Pamplona. Y además, si esto es por segunda vez, pues muchísimo mejor, lograr por segunda vez la Alcaldía de Pamplona. Nada más y nada menos. eta unea ere irichida va ba, bueno va esquerra emateko mateco vivilla ta mereczi vivilla ta oita iruco y vil onetan la gaitusten perchonei. auso roan edo Itzalean ekitaldi equita al diau montatu duten ten eta así eta va ere sin hartu tsitzak artu eraño amaya eva marian Benetan, lan bikaina egin duzue, eta ni betirago escarchu egongo naiz. Mi esker, itz batez, ba hori ez, ilusio olatu herraldo jau altxatzen ari zareten guztioi. La legislatura no ha sido fácil, no ha sido fácil, no os lo voy a negar. Fue muy duro perder la alcaldía, pero luego fue más duro todavía ver cómo quienes vinieron no tenían otro proyecto ni tenían otro objetivo que destruir todo lo que se había hecho desde el cambio. Destruir, por ejemplo, los avances en igualdad. De los derechos sociales, destruir todo lo que se había hecho en política lingüística o incluso en memoria histórica. No tenían más proyecto ni más objetivo que destruir. Y sin embargo, tengo que decir que nos adaptamos, convirtiendo el luto de perder la alcaldía en poco más que una anécdota de fin de semana, lo que hicimos fue casi inmediatamente ponernos, en el liderazgo de la posición de una oposición que afortunadamente es mayoritaria en el ayuntamiento y encabezar en torno a un 95%, se dice fácil, un 95% de las iniciativas que se aprobaron en plenos y comisiones, logrando el entendimiento con el resto ante la desesperación de la derecha y siendo capaces de llegar a acuerdos con diferentes, con quienes realmente son muy diferentes a nosotras y nosotros, y acuerdos que fueron fundamentales, por ejemplo, para aliviar el sufrimiento de la gente que peor lo estaba pasando en los durísimos meses de la pandemia. Cuatro años, por tanto, de propuestas en plenos y comisiones, de interlocución con docenas y docenas de colectivos y asociaciones, de iniciativas certeras y justas, que nos llevan ahora a presentaros la mejor de las propuestas electorales. Y esto es algo que la, sociedad, que la sociedad ha sabido ver. Ha sabido ver. Tenemos la experiencia de cuatro años de gobierno, pero es que además tenemos la experiencia de cuatro años de liderar una oposición entre diferentes. Dugu orain dela sortzi urteko ilusio eta indar bera. Udaletxera aldiz eta begiak zabal-zabalik iritxi ginen horretan, baina orain, esperientzia erabaki garria ere badugu. Eta sinistu idazue, sinistu idazue, aurten, Ekaineko goiz, argi eta dizdira batean, Udaletxe plazan elkartuko gara berriro, eta orain dela sortzi urte eskatun izuen, bezala eskatuko dizuet berriro begiak hizteko, Copa al chatseco, etapa el chatseco, nori dedica tu dio en momentu mágico Ori. Es izan, tarán verta Porque tenemos las ganas, la ilusión y la fuerza y tenemos además la experiencia para... Ser la verdadera alternativa a la derecha. Por eso mismo somos ahora la fuerza de izquierdas con mayor protección, proyección y por eso además nos consideran todos y todas nuestros rivales que somos el enemigo, el adversario a batir. Porque no hay otra alternativa, no hay una tercera vía, no hay una tercera vía. pues a salir sin complejos y con toda la ambición del mundo como decía antes Laura a conseguir el cambio y atesoramos además un anhelo cierto un sueño casi inconfesable el de ser, el de poder llegar a ser la primera fuerza en Iluña au, gure artean gertatuko da, es diogu sergati kiñori esanbear baña, verandu baño leen gertatuko da eta escuin Sosa Tú, Onetan y Custenari gara alguna vuelta, no la así diren la bancada, que te ahorrec a Albi de Tucoduga el día sin agua, Villacatudú, Progresiva. Esa, esa ser la primera fuerza en Iruña, será la mejor manera de evitar depender de otros, evitar las elucubraciones este será ni más ni menos que la mejor manera de conseguir que las decisiones sobre Iruña no se tomen en Madrid, algo tan sencillo y tan lógico como que las decisiones que afectan a Iruña se tomen en Iruña y ahora viene lo bueno ahora viene lo bueno, ahora viene la noticia porque es que tenemos para conseguir ese sueño, tenemos al mejor equipo, lo habéis visto aquí hace un momento Mirar las caras, uno a uno una a una, bueno el que esté detrás de mía seguramente no de vera Aquí no hay paracaidistas, aquí no hay paracaidistas, no hay dinosaurios de estos que vienen de Europa o de Madrid en clave de jubilación anticipada, ni políticos profesionales de estos que lo que están es buscando deprisa y corriendo hacerse un hueco en el partido para salir otra vez pitando al Parlamento, al Gobierno, al Senado, al Congreso de los Diputados o, o a Europa. Aquí no hay nada de eso, aquí lo que hay es gente dispuesta, aquí hay gente dispuesta a currar, aquí a remangarse y a ponerse a trabajar. Una lista que apuesta por la continuidad, pero en la cual también hay buenas dosis de renovación. Una lista de gente comprometida, plural, diversa y que representa todas las sensibilidades que hay en EH Bildu. Una lista, y este es el secreto, una lista con un solo proyecto, EH Bildu, y con un solo objetivo, Iruña Pamplona. tú eta tal de y ikusten dut, ekipazo bat, eh, esaten den bezala. auzoetan kaleetan, lantegietan, eta udaletxean ere bertan lan forjatu diren pertsonak. Batzuetan, lehen lerroan, eta beste batzuetan, garrantzi, berarekin, baina ikus garritasun gutxiagorekin. Beti, onena, eman, Tal Talde baten, proiektu baten, iri baten, talde, parte, la Yaquitun. Cuando escribía estas notas no podía evitar que me vinieran a la cabeza unas imágenes en concreto, no sé por qué, las imágenes de las inundaciones de 2021, cuando el alcalde Maya y sus flamantes concejales del equipo de gobierno no fueron capaces de pasar al otro lado del río a ver cómo lo estaba pasando la gente. No pasaron del puente de curtidores para interesarse por la gente. Y todos los que estuvisteis allí, todos y todas, pudisteis ver a los concejales y concejalas de EH Bildu en La Rochapea, en Santa Ingracia, y hasta en Atarrabia, arremangados con el vecindario tirando de palas y escobas. Oríxeda, gure marca, orida bereisten, gaituena. Una lista, por tanto, a la altura de lo que representa EH Bildu, ni más ni menos en su globalidad. Una lista que os lo aseguro, es la envidia de todos nuestros rivales. Exactamente igual que es la envidia de todos nuestros rivales, esa impresionante lista que tenemos para Nafarroa y que lidera brillantemente ya Laura Aznal, y para la cual pido un aplauso. <risa> mucho Laura. Bueno, y termino ya. ¿eh? Estamos a las puertas de una encrucijada importantísima porque lo que nos jugamos es mucho, es muchísimo y es el momento de hablar, de transmitir, de convencer y de ilusionar a quienes nos rodean. Es la gente, la gente de Iruña, la gente que nos rodea, con la que estamos todos los días, la que tiene la llave de la gobernabilidad de Iruña. Ellos y ellas nos tienen que dar esa llave y es ahí donde... Vosotras pasáis a ser decisivas para convencerles de que EH Bildu es la mejor opción. La única opción real y fiable para que esta ciudad que tanto queremos vuelva a tener un gobierno progresista y de izquierdas. La única opción viable y fiable para que se respete la pluralidad de la ciudad. La apuesta segura para que Iruña gane su futuro. Así es que ya sabéis, nos vemos en la plaza consistorial os estaré esperando con la maquilla en la mano. Ánimo y a ganar. Viva Suec, Bora Iruña et agora Nafarroa.